Con el compañero hemos eh, pillado sí, pillado eh Te, le pilla entrenando aquí al tío ¿eh? sí, sí, sí. a escondidas a ver, vengo a rebufo de vamos bueno me está enseñando caminos chulos por aquí que yo no había pasado nunca y aquí el Supergore negre o negra ¿eh? guapísimo que no había llegado nunca había llegado yo a esta a esta zona tampoco sabía ¿no? Bueno, no había subido las piedras aquellas guapísima y paraíso, paraíso y nada estamos pues ok, yo subía tú subí bajabas no ya de abajo y dice como en aquello que dice va yo no corro y me acompaño para arriba de nuevo otra vez para arriba o sea, que se pierda sí, ¿Eh? es, es, es, <risa> bueno pues pues ya estás, sitio súper chulo eh, seguimos en la ruta hasta luego Ya he subió por donde no era, te Que toque subir por donde no pisa, güey. Por aquí. ¿Y el bar negra. Desde arriba. Sí, sí. Claro, yo, yo vivo por allí. Por allí, sí. Sí, sí, por aquellos. Ahora salimos, cogemos por allí. Salimos a la central. Sí, sí, a la central aquella, sí. Guapo ¿Eh? el sitio, eh. Sin que se entera ahora, Isaac, ahora me acaba de confesar que tiene el conde aquí de subir a roca plana. Yo se lo voy a quitar hoy. <ríe> ahora que no me oye. Ahora que no me oye. Ya, le voy a quitarla. Vamos. No le voy a quitar nada. Y más en subida. Lo difícil de los con precisamente es en subida. Por embajada, bueno. Pues a lo mejor arriesgando más, ¿no? Pero, pero en subida... ¡pua! ¿Cómo? Agas que mola más. Agas. Que mola más. Agas de... ¿Cómo? Agas que mola más. Agas que mola más. Dice que se llama. Vale, vale. Para que lo quiera conseguir. Agas que mola más. Link abajo, como dices. Sí, sí, porque quiera. Yo no lo voy a intentar. Me ha desviado. Yo suelo seguir como un poco más la pista. Y ahora vamos a roca plana. Me ha comentado. Me vamos a desviar un poquito. Y a ver cómo es roca plana. Muy plana no es. Desde luego, por lo que estoy viendo. Madre mía. Vamos ahí. Ya no aguanto más. Por aquí, es, ¿no? sí. Hemos conseguido subir a rastras aquí a roca plana, que es este esta plana esta roca un poco así planeta. Estamos súper sí. altos, ¿eh? Y bueno, el Isam me está contando un Hemos poco... 800 de altitud. 800. Vale. 800 más o menos. Y, y bueno, esto... desde aquí tenemos vistas. Mira, bueno, puedes enfocar ahí abajo. Venimos de ahí abajo del Chorral, que es el Negra. Sería por ahí. ¿Allá luego, abajo? Allí arriba, Curro de Moró. Sí. Y luego aquellos son castells de Camprat. Justo detrás vemos el castillo de, de Muncuriu. Luego seguimos para abajo. Venimos por allí, de Camprat, aquella sí. pradera verde. Camprat verdulea sería, sí. que es donde estaban los burritos. Eso es. Sería ahí y luego ya vemos Breda, todos los pueblos Breda sería aquello, y Blanes, me decías, bueno, no se va a Blanes, ver, pero no está, sé, allí. está allí está allí, sí. detrás del de, de Món Negra estaría allí al fondo, pero bueno, está muy, con mucha neblina y esto que además hace una imagen sí. muy pequeña luego Gualva lo tenemos aquí abajo Gualva sería eso, vale, vale desde Gualva hasta aquí, 780 positivos 780, vale y, y el mar, si se viera, estaría ahí allí, y es en días, vez. yo, de nueve años que vivo aquí en días 3-4 he conseguido ver Mallorca, Mallorca a lo lejos, pero cuesta mucho coger un día nítido, nítido, sin bruma. Pero está guay. Este es mi jardín. Sí, sí, el jardín de entrenamiento de, de, del Isaac. ¿eh? Es, un, es un crack. ¿eh? La gente ya no, no. No voy a dar más datos de él, pero gana carreras. ¿eh? Que va, que va. ¿Vale? Ah, o sea que... las que no van los pros eh las que no van a mejor los élite élite no vamos a poner es, pero, es, es. pero bueno ya ganar carrera ya es algo ¿eh? ya, es, ya es duro bueno ah, pues nada vamos a, a seguir con la ruta a ver a, a dónde no sé si vamos ahora para abajo otra vez a donde sí, vamos para abajo yo ¿Tú me desvío te vas a, al turón, no sí, vale, vale pues, pues vamos bajamos por donde pues me es una bajada técnica que yo iré tranquilito sí. y él irá un poco más animado sí. y ya está Venga. El... La teja y. Ah, la teja sí. De, y si quieres de, de, de ver el sal a... del diablo, te bajo en un momento y subes. Vale. Vale, hoy pues te saldrán hacemos, un poquito más... más metros positivos. Sí, y algún sí. kilómetro más. Bueno, mientras no se me haga de noche, digo, mientras no se me haga de noche, no, me apaño. No se te va a hacer más. La zona resbala bastante. ¿eh? Resbala bastante, hay que andar con ojo. Estamos eh, entrando a lo que es a la zona del sal del diablo del Diabla. ¿vale? Está llevando el Isaac que va, que va adelante se sabe camino esto es todo resbaladizo ya ¿eh? qué guapo sí es más grande que el otro no sí, está, ya, es más grande que el gor negro eh para o sea, que el veranito o a sea, mí escondido eh en veranito, en veranito. Sí, así, sí, llega aquí el aguilla de romper llega el aguilla aquí la la, la brusilla eh está muy, muy chido. pues nada Seguimos suerte, ¿eh? ¿Tenemos? Sí, sí, La verdad es que sí Estar, poder adelante, ¿no? estar en sitios como este Cortamos, cortamos Ni limpio la lente Ni limpio la lente A ver con los guantes un poco Ahí más o menos Bueno pues Estamos llegando a la cima del turó Son las 4, es la hora que no se debe llegar Nunca al turó Es la hora límite, y voy a llegar y cuarto o sea, mala idea. Pero me he entretenido. No sabéis, con Isabel hemos estado visitando cataratas. Y ya voy fuera de tiempo. Pero bueno, llevo la linterna, esa pequeñita redonda. Con eso nos apañaremos. Luego es pistero en la parte que se me va a hacer de noche. En principio es pistero ya. Con la linterna nos apañamos. El frontalillo ese pequeño y hasta estas son las subidas más jodidas que hay más pendientes y todo andando he estado alternando subidas corriendo y ahora pues lo más jodido andando y ya está nos queda poquito para llegar a la cima del turo grabo cima y para abajo pero echando leches echando leches que tampoco podemos porque hay mucha hoja pero la idea la idea es bajar rápido tenemos que hacer luego 21 kilómetros o 20 no, mira 19 y medio vamos a tener suerte porque no hemos desviado, hemos hecho más pero de bajada son 19 y medio unos 1500 negativos y y la suerte de eso que son 19 tendremos una hora 45 para hacer los 19 más o menos por ahí saldremos Seguimos Hostia, ¿qué? ¿Qué duro es esto del trail, de verdad Olvidaros del trail Es demasiado duro, tío Es demasiado duro Olvidaros Me arrepiento de todo lo que he dicho hasta ahora Que nadie haga trail Que nadie haga trail Joder Bueno, es broma Tenemos que subir ahí Ahí tenemos la antena ahí detrás esta es la parte que se hace siempre más eterna porque está estado bastante inclinada para que correr sea muy jodido porque hago ya mucho nivel acumulado y, y, y es la parte más llegando arriba Todo es lo más duro y ya está, llevamos casi 1700 unas 3 horas y algo y unos 20,3 kilómetros no ha salido muy buen tiempo, ya digo, porque hemos estado buscando las, las cataratas y todo eso. ¿eh? Si no hubiese salido un poco mejor, pero, pero ya digo, al hacer cosas, pues son zonas técnicas complicadas, medio, no piedra de escalar, pero que tienes que ir poniendo un poco de mano, agarrándote un poco. Y no es como correr. Y vamos a ir arriba casi y media, ¿eh? casi las cuatro y media. Yo siempre tengo calculado llegar a las 4 Esas son las agudas Que no os engañe el sol, eh Que no os engañe el sol Que enseguida se hace de noche Y... y ya digo La hora límite es las 4 Para que llegar luego abajo a la mayoría Más o menos un poco antes Pues más o menos llegues a las 6 Porque es cuando se hace de noche Entonces ya sigamos a las 4 y media Menos mal que me traigo el frontalillo ese pequeño redondo recargable. Porque si no, pues a oscuras. de lo cabe eso, eso nos va a salvar. Lo llevamos aquí pequeñito. Ahí metió. Y es lo que nos va a salvar. Venga, seguimos. ¡Qué hay ¡Cara sur! ¡Cara sur! ¡Cara que norte! Y nosotros tenemos que ir con cara norte, por que norte tenemos cara norte, por eso hay que irse más. cara irse... irse... sur sí que te aguanta más el sol, pero allí estamos al lado de sombra, cara norte. Es lo jodido, venga Penderados, agudas Y vamos a Venga, a todo leche abajo Con cuidado, claro Espera, recuento, recuento Llevamos 1770 Positivos a 6,4 de media. Muy baja porque ya digo, hemos hecho muchas cositas. Y 21 kilómetros. 3 horas 16. Venga. Para abajo. Me acabo de pegar una hostia. Pero bueno, ha sido un aterrizaje. Ha sido un aterrizaje sencillo. Aquí está la marca de una mano y la otra por aquí. Aquí me he tropezado con una pierna por ahí, una, una no sé si ha sido por aquí y me he pegado la hostia, pero bueno, nada poca cosa, estoy abriendo la cámara para ver qué graba, y ver que está bien, ya está, seguimos no ha sido nada, solo un aterrizaje normal, ni, pero no me ha dado tiempo ni razón ni hostia, he caído de directo de panza, eh, pero bueno parece que todo está bien la, la cámara no sufrió daños la he llevado aquí dentro, todo todo bien, sin problemas alguna vez hay que casi ¿Me veis? Ahora sí, ¿no? <ríe> Ahora sí me veis Bueno, ya estamos acabando He tenido que dar una vuelta a la manzana Aquí en la urbanización ya acabando Pero es que si no, me quedan 41 por ahí Digo, a ver Ya hay que sacar 42 como sean Como sean Por lo menos decir, bueno, he hecho maratón ¿Sabes? Porque por medio kilómetro, un kilómetro eh, Quedarte un poco con la miel en la boca ¿No? Decir, hostia Maratón, pues Por lo menos a mí me, me afecta Vamos, yo si estoy en 41, de una vuelta lo que haga falta. Bueno, pues ya está, hemos hecho eso un poquito más de, de vuelta. Vamos a, a. a enseñaros un poco y a. espera que se hace autopause. Y ahora ya lo paro, ¿eh? pero para que veáis, 42, 150 metros, 1810 positivos, 7,8 de media. En 522, ¿vale? 522. Ah, muévete, muévete, en 5 horas 22, sucias. Ahora os diré lo que hemos hecho limpio. O sea, limpia, en sucio. Eh, vamos a detenerlo. 2, 1. Vale, ya lo hemos parado. Venga, vamos a ver. Eh, vamos a mirar el crono que tenemos aquí siempre. 5.33. ¿Cuánto era? 5.22, ¿no? Vale, pues. 5.22 eh, limpio, con la autopause. 5.33. Eh, ahí se ve, yo creo. 5.33, totalmente, en, voy a pararlo también, en, en bruto, tocando, grabar, todo. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, habéis visto a Lisa aquí y todo, que hemos estado entrenando un ratito juntos, él luego ya ha subido conmigo a entrenar, luego ya se ha salido cuando hemos llegado a un punto, y yo he seguido ya para el tour, y ya está. Eh, bueno, sesión dura, en realidad he apretado más, aunque ha salido el tiempo un poco peor que el otro día, el otro día salió en 4.45, eh, 1780, es que era? Es que hoy hemos estado viendo, eh, ya digo, los saltos estos de agua y todo el rollo Y eso, pues al final, eh, entretiene Es meterse por caminos que no, no te cunde Estás andando medio escarandito, ¿sabes? Y no, no cunde Y por eso, pero en realidad hemos apretado más En realidad hemos apretado con él Porque con él hay que apretar un poquito, ¿eh? si no. Y luego aparte... Eh, en el siguiente tramo hemos apretado y en la bajada, más o menos, por la primera parte que iba de día, he podido apretar. La parte de noche que llevamos, como más de media hora de noche, ¿eh? pues claro, eh, media hora de noche, eh, con la lucecita esta, esta luz alumbra, alumbra ¿eh? no os penséis que no alumbra, aquí porque está la farola, pero bueno, no puede ser igual. Eh, me he pegado una hostia, ya lo sabéis, en... pero era de día todavía. Y lo que no quería era pegarme un porrazo ahí, enganchar una piedra, enganchar una raíz, enganchar algo y pegármela otra vez. Así que hemos ido flojitos, ¿vale? Material que nos ha... sobrado. Pelada. La isotónica, no sé si la habéis visto. Mmm, seguramente ese, ese vídeo irá para Mundo Trail, ¿vale? Sobre cómo rellenar. La isotónica la hemos pulido toda. La hemos llenado casi a tope en pasavés. O sea, serían dos cargas, dos... 700 de isotónica para, para ir bien, y de agua, de agua sí que siempre me sobra, ¿lo veis? Siempre me sobra bastante, aquí por lo menos 100, 100 y algo habrá, ¿eh? sobre 350, eh, 100, 100 y algo. Y ya está, lo voy a dejar esto aquí. Hemos gastado dos geles, que me ha quedado un poquito ahí, pero por no estar rebuscando ahí de noche y toda la historia de no pararme, digo, mira, ni, ni he acabado de gastar el último que me quedaba un poquito a medio. Pero bueno, como era ritmo despacio de porque de noche no puedes apretar, digo, bueno, más o menos tiraba, he gastado por eso. Me he dedicado sobre todo a beber isotónica y por eso me la he pulido, porque no he tirado tanto de otras cosas. Y ya está, eh, lo dejamos aquí, espero que la aventurita os haya gustado, por lo menos eh, las cataratas y tal, es lo chulo, eso estaba muy chulo, la verdad. Venga, hasta luego, queda muy bien. Deu.